Hola, bienvenidas al taller de gestión del tiempo. Mi nombre es Harumi Kunimoto, soy psicóloga de profesión y bueno, vamos a, eh, durante estas semanas vamos a eh, tratar de poder organizar nuestro tiempo de la mejor manera a través de las técnicas que este curso ta o taller te va, te va a brindar. Eh, voy a empezar con una frase que dice la productividad nunca es un accidente siempre es la consecuencia de un compromiso con la excelencia la planeación inteligente y el esfuerzo concentrado esto quiere decir que mientras nosotros estemos enfocados en realizar nuestros objetivos o planifiquemos bien y prioricemos nuestras actividades eh, vamos a ser mucho más productivos y vamos a poder lograr eh, más cosas en la vida eh, ¿Qué es la gestión del tiempo? Bueno, es la habilidad directiva que consiste en el adecuado reparto de este recurso, es decir, el tiempo. Eh, tenemos que optimizarlo y utiliz utilizarlo de la mejor manera, ya que es fund fundamental ya que el tiempo es limitado. ¿no es cierto y es importante poder aprovecharlo de manera correcta, evitando la procrastinación que siempre va a estar presente, ya que nosotros vivimos eh, bajo un contexto bastante difícil porque tenemos el internet, eh, de repente algunas plataformas eh, donde podemos ver series o de repente podemos distraernos mucho con el tema del celular. ¿no? Entonces, eh, evitemos este tema de procrastinar y no se preocupen porque este taller les va a dar las herramientas para que ustedes puedan evitarlo. ¿Por qué es, la impo ¿por qué es importante la gestión del tiempo? Bueno, es importante porque vamos a, a tratar de organizar y optimizar el tiempo de trabajo adecuadamente para lograr terminar con éxito, éxito todas las tareas o metas que se ha planteado una persona. Esto se refiere a lograr concretar metas a corto, mediano o largo plazo con éxito. Es decir, va a depender de qué es lo que tú realmente quieres lograr, eh, de repente de aquí a una semana o de repente de aquí a un mes, de repente aquí a cinco o a diez años, va a depender de ti, pero la, eh, el objetivo de, de este taller es también que tú puedas visualizarte y tener eh, concreto lo que tú quieres lograr ¿no? en un largo plazo o un corto plazo. Esto permite administrar el tiempo de trabajo de manera que se obtenga mayor productividad posible y sobre todo eficacia ¿no? en lo que tú puedas realizar y te puedas también se sentir satisfecho de lo que eh, has alcanzado en este, en este tiempo programado. ¿no? ¿Ventajas de una buena gestión del tiempo? Bueno, número uno, mejora la efectividad y eficacia y eficiencia para alcanzar nuestro objetivo. Esto quiere decir que eh, mejora el tema de, de tu productividad, pero no solamente que tú produzcas eh, en cantidad, sino calidad. ¿no? Tú puedes plantearte varios objetivos, varias metas y lo puedes cumplir, ¿no? Pero tiene que ser de manera exitosa y de manera en la que realmente te sientas satisfecho. Porque yo puedo plantearme terminar una carrera, ¿no? Y lo voy a hacer porque, bueno, a veces, por ejemplo, nos han planteado terminar, nuestros padres nos han planteado tener una carrera. ¿no? Y te dicen, ya, tienes que estudiar ingeniero porque yo soy ingeniero, tu mamá también y tu abuelo también es ingeniero, entonces tú también. Entonces, bueno, ya voy a plantearme ser ingeniero igual que mi familia. Pero, y lo vas a hacer, lo vas a poder lograr si es que tú deseas complacer a tus padres, ¿no? Pero lo vas a hacer no porque tú deseas realmente, sino porque eh, lo tienes que realizar y ahí no va a haber ni eficiencia ni efectividad porque cuando tú practiques o labores como ingeniero, si no lo quisiste realmente, eh, no vas a tener buenos resultados, vas a ser eh, una persona que no es feliz consigo misma y que a, siente que vive frustrado ¿no? o frustrada. Entonces, eh, la efectividad y, el, y la eficiencia es importante en este, tiempo, en este tema de, le, de la gestión del tiempo. Nos da también una sensación de satisfacción, como les digo, y ayuda a mejorar la calidad de vida. Es decir, que la persona se permita realizar sus tareas a tiempo evitando el estrés, que está muy, muy, muy de moda ahora el estrés, ¿no? otras enfermedades relacionadas con la ansiedad, que eh, usualmente es cuando tú si como somatizas tu estrés lo, lo reflejas en de repente físicamente no de repente dolores de cabeza ataques de pánico eh, no sé de repente migraña ¿no? hay bastantes enfermedades eh, psoriasis eh, de repente también el tema de de sudoración excesiva, entonces todo eso, todos esos temas de estrés no son, muy, no son este, efectivos en el, en, en el tema de gestión del tiempo, ya que eh, es una causa, ¿no? más bien una causa de poder este, procrastinar. Técnicas para mejorar la gestión del tiempo. Primero, como ya les había comentado, se tiene que definir los objetivos claros y con un tiempo determinado. Tienes que tener una lista de actividades según prioridad. Esto quiere decir que primero vas a tener que organizarte eh, según las metas que tú tengas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Primero vas a empezar con tus metas a corto plazo. Vas a hacer una lista de prioridades, las actividades que tú vas a realizar. Por ejemplo, en mi día o el día de mañana, ¿qué voy a realizar? Ya, voy a empezar a hacer una lista de prioridades. Eh, luego que ya has planificado quizás tu semana, vas a, a plantearte ahora eh, mensual. Ahora vas a poder hacer una lista de lo que quieres realizar mensualmente. Y ya cuando ya hayas logrado eh, pasar el tema de, de semanal o mensual, eh, vas a plantearte metas ya a largo plazo, que puede ser al año, tres años o cinco años. Siempre tienen que ser metas realistas, objetivos realistas, que tú sepas que realmente vas a poder lograr. Porque si tú pones, eh, de repente, quiero ganar eh, un millón de soles en un mes, eh, quizás lo puedas hacer, pero no es tan realista, porque tu cerebro eh, no... Es el subconsciente del cerebro es este, el que realiza eh, las acciones que tú te planteas. O sea, aunque no lo creas, y ahora lo vamos a ver en el mapa de sueños, eh, que es una técnica también de gestión de sueños, el cerebro eh, inconscientemente realiza las acciones que tú te planteas. Entonces, si tú le planteas algo que realmente de repente no es posible, eh, puedes llegar a que, a, a que esa acción no se, no se realice y te puedes llegar a frustrar. Eh, haga efectiva el uso de la tecnología. Es cierto, nosotros tenemos eh, ahora el tema del celular, que ahí realmente está toda nuestra vida. Ahí ponen, tenemos el, ca el calendario, tenemos apuntadas fechas, tenemos imágenes, tenemos el tema de los apps para poder comunicarnos, tenemos redes sociales. Entonces, todo eso eh, podemos usar eh, de repente algunos apps para poder este, gestionar nuestro tiempo. Y ahora voy a mencionar una app. ¿no? para que tú puedas descargarlo y tenerlo en, en tu celular y te pueda ser eh, útil. ¿no? Eh, aprovechar los tiempos muertos, sí, ¿por qué? Porque en realidad cuando tenemos tiempos muertos en el día, nosotros re, lo, lo trabajamos más que en poder aprovecharlo siempre, Vemos eh, la manera de poder estar de repente, no sé, voy a ir a dormir o voy a, ver, uh, voy a ir a ver una serie, pero muy pocas personas dicen voy a, voy a hacer ejercicios o voy a de repente eh, meditar un, un ratito de mi día. ¿no? Voy a meditar y el meditar, el respirar un rato, el hacer un tiempo fuera es muy importante para, no, para nuestra salud y para nuestro cerebro, ¿no? para nuestra salud mental. Eh, si trabajas en equipo, delegar es una buena opción, ya que cuando tú trabajas en equipo, a veces, de repente, ha pasado, ¿no? Que yo tengo que hacer una tarea, ¿no? Y pienso que el... Las demás personas a mi cargo no lo van a hacer como yo quiero. Entonces empiezo a hacer yo todo y a ellos les pongo unas tareas fáciles. ¿no? Les digo, ya mira, tú haces esto, eso, porque sé que no lo van a poder lograr. Eso es lo que yo supongo, pero eso no es confiar en el equipo. Entonces, si tú te sobrecargas, quizás eh, no lo vas a poder lograr. No lo esa tarea que te planteaste, el objetivo que tú te planteaste, no lo vas a poder lograr. Y eh, no va a ser igual a que tú hayas, este, por ejemplo, delegado esta acción y la suma de estas pequeñas acciones puedan llegar a un objetivo más eficaz o eficiente. ¿no? Y aprender a decir que no, es decir, eh, ya sea en general, ¿no? si tú no cuentas con tiempo, no lo quieres hacer porque no está dentro de tus lista de prioridades, eh, bueno, amablemente dices no o de repente en el tema de que de repente te unes con otra persona, no, ya sea en, en por ejemplo, en el tema de pareja y él, ella o él tiene otras metas eh, que no están, que no están en tu lista de, de en tu mapa de sueños, por ejemplo, eh, le puedes decir que no, porque tú ya tienes planteadas tus, o de repente también coordinar. Pero el tema de decir no es importante ya que eh, tienes que ponerte como prioridad ¿no? por, y acordarte de por qué lo pusiste eh, en, o por qué lo planteaste en tiempo. Todas estas técnicas te servirán para evitar la procrastinación y poder lograr, como te digo, de manera eficaz el tema de, de lograr tus metas a largo, mediano o corto plazo. Eh, apps útiles para la gestión del tiempo. Puedes descargar las siguientes apps en tu celular y utilizar la que más te convenza. Eh, como te he comentado, eh, nosotros tenemos que adaptarnos a la tecnología. El Evernote, el Grammarly, el Re Re Rescue Time, el Pocket, el temporizador Pomodoro, el Tic, -Tic el Focus Me, eh, son apps útiles y te las menciono porque así como todo en la vida tú vas a tener que probar el tema de qué app te, hace, te es más útil para ti. Por ejemplo, el temporizador Pomodoro creo que es el más eficaz, eficaz para mí, ¿no? para, desde mi persona, desde mi perspectiva. Por eso es que lo voy a explicar y vamos a hacer una actividad al respecto. Pero puede, a, ti, a ti te puede funcionar el Evernote, que es, es también bastante eh, utilizado, o el tema del Focus Me, que también es bastante utilizado, eh, y lo puedes descargar de manera gratuita en tu celular. Lo puedes encontrar para el tema de Android o para el tema de Apple. ¿no? Eh, bueno, Como ya les estaba diciendo, la técnica del pomodoro es una técnica para poder aprender a gestionar nuestro tiempo. Ya sea, eh, bueno, esta técnica va, está enfocada a que tú realices una acción, ¿no? Que por acción tú apliques esta técnica. Es decir, por ejemplo, tengo que hacer un informe eh, para mi tema de posgrado, ¿no? Ya voy a hacer mi informe y también a la par tengo que hacer un informe para eh, presentarlo a gerencia en mi trabajo. Y también tengo que ir a hacer ejercicio o también tengo que, no sé, pues no realizar las tareas diarias de la casa. Entonces, voy a plantear primero mi lista de prioridades, como ya había mencionado, en el día. Y eh, por cada opción voy a practicar esta técnica. A ver, dices, decide qué tarea vas a realizar, ¿no? Programa el pomodoro por 25 minutos y trabaja de manera concentrada e intensiva hasta que suene la alarma. Es decir, yo me planteo hacer el informe para gerencia, entonces voy a programar 25 minutos para que esté de manera concentrada e intensiva que nadie más me, me, me distraiga de la tarea y, eh, y voy a descansar luego por cinco minutos. Y inicias de nuevo el proceso. Luego de cuatro pomodoros, ¿no? luego de haber programado cuatro pomodoros, eh, se toma un descanso de más o menos 20 o 30 minutos, ¿no? No más, o sea, no más, no más de 45 minutos, no más, por ejemplo, de 30 minutos o 45 minutos porque eh, te vas a, de repente, desconcentrar de la tarea. Entonces, aplica esta técnica y, bueno, ¿cómo, cómo haces para programar este, este eh, temporizador? Lo puedes encontrar online también, lo puedes este, eh, googlear, eh, técnica de Pomodoro, y te va a salir un temporizador. Entonces, la actividad aplicativa de esta semana es descargar el app de, a tu celular, Pomo Focus, o lo puedes abrir online, como te he mencionado, y vas a plantearte varias tareas diarias y realizarlo mediante esta técnica. Eh, solamente te recomiendo que de repente en el día puedas plantearte una a dos tareas ¿no? en ese día y, y aplicar esta, esta, esta técnica. Si te resulta, ya vas a... Tú mismo vas a aplicarlo en las siguientes tareas que te vayas planteando en el día o en la semana. ¿no? En el foro responde las siguientes preguntas: en el foro de la semana, ¿qué actividades planteaste para probar esta técnica? ¿Cómo te res resultó aplicar esta técnica en tus actividades diarias? Eh, bueno, me comentas que, cuáles son las tres primeras técnicas, oh, perdón, cuáles son las tres primeras actividades que planteaste para realizar esta técnica y cómo te resultó aplicar esta técnica. Si fue útil, o de repente no, no te fue útil y utilizaste otras aplicaciones que he mencionado. Y termino con eso, ¿no? Cada vez que nos despistamos necesitamos 23 minutos y 15 segundos para volver a concentrarnos en la tarea que estábamos realizando. Entonces, eh, si tú te distraes eh, de repente 45 minutos, como te estaba mencionando, te va a tardar 23 minutos y 15 segundos para volver a concentrarte en lo que estabas haciendo. Entonces ahí no es una buena gestión del tiempo y vas a desaprovechar este, este tiempo que puedes ser más útil.